Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, Gol Es Rafa Gol el mejor equipo deportivo. Rafa Gol Gol Gol Gol, gol. es Rafa, Rafa Gol Rafa gol gol gol, gol gol gol Gol. Hola, qué tal amigos. Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate... El programa diferente a todos. En radio y televisión. Este programa lo emitimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, en la voz del Río Grande 910 en el AM. Y todas las aplicaciones de internet ahora. Las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín desde el Atanasio Girardot en los 910 del AM. Y los domingos en vivo en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Pues bien. Tuvimos la jornada del fútbol profesional colombiano que empezó ayer, donde Envigado empató 0 a 0. Compatriotas, esos fueron los resultados que se dieron. Envigado, 0 a 0. No, no he perdido perdió mucho González. Bueno, y Río Negro cachó de local frente al América dos goles por uno Va mal Río Negro. En Santa Marta hoy, con transmisión del gran equipo y el relato de Andrés Cuello Núñez del Charrua. El Unión Magdalena derrotó 1-0 al Atlético Nacional. Ya vamos a hablar de este equipo de Atlético Nacional. Y Medellín empató con el Deportivo Cali 1-1. Empezó perdiendo Medellín. Al final a postre empata con gol de Leo Castro. Golazo de Leo Castro. Pero bueno, no le alcanzó el tiempo para más. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora... Los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604 y el 018 5015 para que participen de los premios. Llaman y esta es la vitrina que tenemos en esta noche para entregar los premios entre las personas que llamen. Aquí está, estaremos entregando balones de fútbol y todas las prendas para hinchas de Nacional y Medellín, gorras de Nacional del Medellín. Chaquetas, de, chaquetas y camisetas de hombre y mujer Entre todas las personas que llamen esta noche A nombre de Funcron Soluciones en Skrill, Que nos presenta esta plataforma muy linda Que estamos estrenando esta noche Para que usted se lleve todos estos premios Marcando 232-4604 Y la línea 01805115. Bueno, pero para ganar premios tenemos una pregunta La pregunta es... De Rafa Gol Pensando en Grande y a esta hora vamos al vamos Rafa, aquí, aquí, don, don Lavo. Hoy, hoy monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas, está Don Elkin Labo y tiene la pregunta. Así que estén pendientes para que ganen todos estos premios. Don Elkin Labo, buenas noches. Hola. ¿Cuál es la pregunta? Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, mis compañeros, televidentes, internautas, mis respetos. La pregunta hoy pensando en Grande con Rafa Gol, muy sencilla. Hoy nos visitó uno de los grandes del fútbol colombiano, el Deportivo Cali. ¿Cuál ha sido ese goleador histórico que tiene el conjunto Deportivo Cali? Tiene nombre... Jorge, ahí les doy la primera pista. ¿Pasa de 100 o menos de 100 goles? Pasa de 100, pasa de 160 goles. Pasa de 160 <risa> bueno. goles este señor... Y el apellido, ¿usted acuerda esa novela de, de Gallito? De Gallito por allá, esa novela con, con la niña Mencha. Ay, no, no les doy más pistas, pues. Del conjunto deportivo independiente Medellín, el equipo rojo empató hoy. Yo diría que en trámite, en los 90 minutos, fue el mejor trámite que ha tenido Medellín en lo que va del campeonato. Pero dejó escapar dos puntos, perdió dos puntos el equipo rojo de Antioquia, con un error en salida de la defensa de Héctor Urrego, pues ahí convirtió, le dio el papayazo al Deportivo Cali, ...para que hiciera el primer gol del partido... ...bien por Leonardo Castro que logró anotar... jugador que insistió durante todo el partido... ...y al final el resultado, el gol para él... ...pero quedan varias situaciones para analizar... ...primero Medellín ya margen de error no va a tener mucho... ...ya es ganar o ganar lo que viene... ...si quiere acceder al fútbol colombiano a los ocho... ...y segundo Arboleda William que ingresó en el segundo tiempo... ...me parece una muy buena alternativa... ...hasta para que sea titular de este independiente Medellín... ...se le vio otro manejo al equipo rojo... Y lo de Diego Arias, lo que veníamos hablando, Arias, llegó en el medio campo y se vio un equipo más equilibrado, este Independiente Medellín. materia prima tiene, pero ya no hay margen de error, señor técnico y jugadores. Y de Atlético Nacional, el señor Autori regala el partido, no llevando un equipo juvenil, llevó un equipo de neonatos. Porque este Nacional, la mayoría de ellos, es del equipo que venía jugando en el sub-20, en la categoría sub-20. Hombre, si Duarte lo llevan a Santa Marta, pues. De pronto hasta hace un gol y se motiva para el día jueves como alternativa de Atlético Nacional, ya que tiene el arco cerrado. Si Carlos Rivas gana también, ¿por qué no lo llevan a Santa Marta a jugar y a justificar el buen sueldo que tiene y otros jugadores de Atlético Nacional? Hay que poner también, señor técnico, yo recuerdo que Neider Morantes debutó en Atlético Nacional con Alexis, con el veterano. Este muchacho, Sebastián Hernández, el defensa Está con Boca Negra, le experimentó en defensa Y marcha, pero utilizar todos los pelados No vi bien al técnico De Atlético Nacional. Don Rafa Gol El turno es suyo, señor. Bueno, muchas gracias Para él, quien lo hubo. Ya vamos a Desmenuzar este tema de Atlético Nacional Deportivo Independiente en Medellín, que tiene Tocado a más de uno. Bueno Por ahora le quiero decir que Entre los que escriban al superdebate@rafagol.com Me quiero ganar esta camiseta, la del Atlético Nacional Tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com. Mostramos la camiseta del equipo atlético nacional y tenemos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Escriban al superdebate arroba rafagol.com. Pero también tenemos otras camisetas, como la de el Unión Magdalena, que le ganó ya Nacional. Ahí está la camiseta del de Unión Magdalena. Bonita camiseta. Y tenemos la camiseta de Equidad que recientemente vino aquí a la ciudad de Medellín, así que estaremos entregando la camiseta de la equidad. Ustedes solamente tienen que escribir al superdebate.rafagol.com Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la candela, nos vamos a la polémica. Hoy estamos completos. Ya llegó, estaba en Altamar allá, Playa Brisa y mar, pero ya llegó...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 por Viva Air, tiene vuelos directos a Lima, desde Medellín y lo mejor, es que puedes conectar también con otras ciudades dentro de Perú, como el Cusco y Arequipa, reserva ya en www.vivaair.com Vigilado Super Transporte Estamos también a esta hora con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas de todos los estadios de Colombia. ¿Usted quiere tapultarse, verse en todo el país? Llámenos, 444-6529, Global Sport. Bueno, ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate. Hace ocho días estaba ausente, brilló por su ausencia el señor Luciano... ...que goce de merecidas vacaciones... ...pero las interrumpió... ...porque andaba en Altamar... ...el hombre a Playa Brisa y Mar... ...tremendo crucero... Sabe ...y llegó... Comodoro, un pero, ...pero aquí está... ...llegó para hablar del verde... ...Don Luciano González... ...buenas noches, bienvenido... ...buenas noches, señor director... ...buenas noches para todas y para todos... ...especialmente quienes están enfermos... ...o privados de la libertad... ...muchachas y muchachos... ...tengan mucha fe... ...que la fe los va a salvar... Y le quiero contar que la qué? próxima semana me voy de clínica de reposo ¿Por qué? Porque ya el técnico del Medellín amenazó que se gane el Clásico ¿Cuándo? Y comencé yo con una... ¡Ay! María! Amenazó que él contaba con tres puntos inamovibles Los tres del Cali, los va tres a del que Clásico, va a el clásico. Oiga pues, Pero el... tiene el... que tener un poquito de... Pero bueno, pero te digo, ya el hombre amenazó porque está seguro que se lo va a ganar yo ya voy, a pedir el turno en el Hospital General, donde el doctor Bustamante, para que me reciba ya y me dé unas pastillitas para ver porque ya me puso nervioso. César Suárez miren, bello lo manda al lomo. Sí, o puede ser también al lomo, es que miedo, pues ya Ya lanzó la amenaza el señor Zambrana. Es, que, sí. es que me voy a ver, no, ah. pues temblemos, los hinchas de Nacional, lo vamos al partido, pues ya, ya estamos sentenciados. Ya sí. nos sentenció el señor técnico del Medellín. Pero bueno, hablando de Atlético Nacional hoy, ¿qué pretende el señor autor? ¿Qué nos quiere demostrar? ¿Por el partido de hoy? Por el par no, y por el partido anterior. Ah, bueno. ¿A ah, qué nos quiere demostrar? ¿A ah, que es un valiente, que es un Robin Hood, que es un Juan sin miedo y que, y que arriesga con la juventud? ¿O B? Que le importa un carajo el fútbol colombiano y su torneo? La segunda. Porque si es la segunda, señora Autori, tiene que acordarse que para ir a una Copa Libertadores tiene que primero marcar en el torneo colombiano de fútbol. Si no se jodió, si no perdió el tiempo y sus teorías de la juventud y, y las cosas imposibles, los jóvenes. Por... Hermanito, de Autori. Le voy a contar una historia muy breve, muy breve. Cuando el señor Osvaldo Subeldía montó el kinder de Subeldía, lo hizo primero motivado porque la materia prima que tenía era jugadores con ambiciones. No eran unos morochitos chicaneros que el, en los que más piensan es en ponerse la camiseta de Nacional e ir a chicanear con sus amigos. Los de Subeldía no eran así. Y cuando él pone a jugar a Hernandario Herrera, es porque sabe que le va a dar. Cuando pone a Pedro Sarmiento, sabe que le va a dar. Cuando pone a Víctor Luna, sabía quién era, era Víctor Luna y que era capaz. Y a Jorge Porras, y a Hans Wagner, y a toda esta camada inmensa que él formalizó en el fútbol colombiano. Aquí, así pues que autor y no venga a las ahora de, de, de, de Gato Bravo. Y como así que va Santa Marta con jugadores sub-20. Sub-20, como que le ponen. Eh, pero, pero yo le digo una cosa: si yo soy sub-20 y me tiran a una cancha de juego, yo me la trago. Y no ando con esa desvergüenza con que estos muchachos jugaron hoy. Yo no voy a echar la culpa a ellos. Pero no, si hay, si hay un poquito de culpa de ellos, pongan algo, pues. Pongan algo. Y si aparte de eso, el viejo de la manada andaba pensando más en posar en mirar a la cámara, en coquetear que jugar fútbol y estoy hablando de Vargas entonces, ¿en qué estamos pues? y la otra inquietud que más salta, yo me acuerdo, y hace muy poquito en la última Copa Libertadores que ganó Atlético, que ganamos en Atlético Nacional yo me acuerdo que en el campeonato colombiano ya en plena recta final de la Copa llegaban los partidos y los viejos le pedían a Reinaldo Rueda que los pusieran Magnelli Torres pedía, póngame en el partido contra, contra quien sea. Póngame en el partido contra quien sea. Magnelli Enríquez, Alex Mejía, Sebastián Pérez, todos pedían. ¿Y los de ahora qué? Ay, el técnico me mandó a descansar. Qué rico, qué rico, qué rico ir a descansar, pues. A descansar Duarte. A descansar Rivas. Si es que solo mencionar esos nombres, no sé. ¿A descansar de qué hombre? Si no ha hecho nada por Nacional. Así que, señor Autori, no venga aquí a descubrir el agua tibia ni a arriesgar más el campeonato porque usted también está en zona, en zona de borrarse de la final del fútbol colombiano con esas decisiones absurdas. Hombre, juega el jueves, hombre. Juega el jueves. Podría haber jugado no, con la no, titular. No podía jugarse Pelini. Claro. no podía jugar Hernández que es un pelado Darles... no podía jugar el Iber Machado y, y el señor el Iberton Palacio no podía jugar el Indio no podía es jugar pelado. el Indio no podía jugar eh, Lucumí no podía jugar porque es que ellos también son jóvenes y le falta fútbol ellos también creo que Autori fútbol. va a poner esa nómina de hoy para el domingo o sea, la el domingo será que será capaz ¿Será de hacer eso no es que es Autori bueno es que es, es que es bueno que nos diga los hinchas de Nacional el qué intenciones tiene. Ahora, Listo. si también la intención de Nacional es economicemos plata, también... No, no creo, no creo. También digan pues, no economicemos, ¿para qué? El torneo colombiano vale demasiado y Nacional es vedete el torneo colombiano y ese vedetismo no lo puede tirar por la borda porque le da la gana el técnico del equipo verde. Bueno, pero lo cierto es que en Nacional sí hay personas que pueden llamar a autor y decirle, hombre, profesor... A Santa Marta hay que llevar una nómina más o menos mixta, así así, porque necesitamos también ganar el torneo, como dice Luciano, porque es que para ir a Copa Libertadores hay que ganar los torneos, pero no, la nómina de hoy sí deja mucho que pensar y desear. En la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio. Lamentamos mucho que esté modulando con medio kilovatio. Pero aquí estoy. Pero aquí está. Pasó, está, está mal de la voz. A ver, eh, don Gustavo, buenas noches. Y estaba muy bravo también hoy con, sí. con el Medellín porque estaba perdiendo sí. el partido. Estoy así por hacerle la segunda al señor González porque la ira acondicionado de la cabina el día jueves cuando transmitimos el partido de Nacional y Libertad como que me afectó por hacerle la segunda al señor González, que estaba todavía en alta mar. Bueno, resulta que la voz dijo ahora Ajá. que, ¿por qué no llevó a Duarte y a Rivas? ¿Sabe una cosa? Ustedes no sabían, no los llevó por protegerlos. Oh. ¿De quién? Pues de las críticas ¿De el Mar? del señor González. Porque si no es el señor González se hora, a esta hora, despedazando, ay, a, Rivas, despedazando no. a Rivas, despedazando a Duarte. Es, que si es, no es, es por está... bajo no no interpelación. Si yo fuera directivo nacional, le diría a Tori, no contes con Duarte. Me contaron que ese, esos goles que se comieron ante Libertad de Paraguay. Menos mal que hoy no viste el partido. No, no, me te te me no me los como yo, que estoy tullido No me los como yo, que estoy tullido ¡Que no tengo caderas ni tengo rodillas! No, sobre todo. Y este muchachito uno, uno, uno. se comió unos uno. goles. Dice que eso parecía pues. Hermano, no cuente más con él. Pero como hay un contrato que cumplir, lo tiene que cumplir él. Y lo debe cumplir Nacional, póngalo a entrenar. No, pero... con, con los sub 20 que jugaron uh -huh. hoy. No, no, no. Póngalo pero... a entrenar allá y se acabó no, el problema, no, no, hermano. Pero con Duarte sí hay que contar, A mí me da pena, pero. No, yo hay yo no Nacional contrató a Jaime Pavón. Qué pasa Jaime Pabón. No, Usted pusieron... tiene que coger a ese no. Duarte hermano y afinarle González, la puntería, porque no... eso es lo que le falta. González, a ver, González no sabía que lo pusieron a fundamentar ya los defensas, no los delanteros. Y, pues los, si delanteros, y, y, y, hay... y los delanteros no hacen goles. Y esa es la versión de Jaime. Pabón. Bueno, pero Me bueno, parece Jaime un irresponsable. ¿Su equipo qué? No voy a hablar de ese tema. Si es la versión de él es un irresponsable. Ya, González. Eso dijo él. Ya, déjeme hablar a Gustavo Osorio Que fuera eso, viene mal del tubo de la eso, voz A ver, sí. hable del Medellín Eso, voy a hablar del Medellín porque <risa> hable durito, digo, por digo una frasecita de Nacional sí. Y ahí mismo salta la liebre. Madurito, hable por Bueno, por No, no, no, no, module bien con. <risa> no, no, no se deje no, yo carbonear Carbonear no del sí. cirujano Ay, María. Vea, de Medellín, mire Medellín hoy mejoró Mejoró en muchas cosas En actitud, en juego, en fútbol En trabajo por bandas Ricaurte hoy por momentos se echó el equipo, la defensa también mejoró, pero resulta que hay que recordarle Rafa a los jugadores que los partidos duran 90 minutos, si la concentración que se tuvo en el primer tiempo también se hubiese tenido en el segundo tiempo, no nos pasa lo que nos sucedió, que una mala salida de Urrego hace que perdamos la pelota y en la única oportunidad, el Cali póngale que tuvo dos oportunidades en el partido y una de ellas fue gol. Una eficacia como el 50%. Y se comió otro clarito. Sí, comió, otro, partido. Oh, sí otro claro. Se comió otro, o, otro clarito. Claro. Pero mira, pero vea, pero vea esto. En el primer tiempo, Deportivo Cali no tuvo una opción de gol. Dineno no tocó la pelota. Fue un convidado de piedra. ¿Pero por qué? Porque ese filtro que queríamos ver funcionó perfectamente en equilibrio con el señor Diego Arias. Diego Arias que ayudaba a la extrema defensa y. Mantenía la pelota lejos del arco porque siempre la recuperaba y marcaba y no necesitaba com cometer falta porque no llegaba tarde a marcar. Hoy vimos al Diego Arias que queríamos ver, pero hay que recordarles a todos que los partidos duran en 90. Medellín no se puede desconcentrar porque casi siempre una desconcentración cuesta un gol. Ahora, remando contra la corriente, empatamos el partido y hoy fue clave no solamente Ricaurte sino Alex Arboleda. William Alex Arboleda Anales. entró. Y fue socio de todos, fue socio de Castro, fue socio de Cano, fue socio de Brian Castillo. ganó más cancha? dinámica Claro, claro, y, y, y, y llegó y se posicionó cerca del área contraria para no dejar sa salir al Deportivo Cali. Y vino el gol de Castro, listo, se empató el partido, pero el problema es que a punta de empate no sirve porque seguimos de coleros, así que... El buen juego de Independiente Medellín se ve un poco enlodado Porque apenas se pudo empatar el partido eso, eso lo dejo claro porque habrá gente diciendo No, pero es que están celebrando un empate Yo no estoy celebrando ningún empate Hoy el equipo mejoró Pero tendrá que mejorar más para hacer goles Porque hoy también tuvimos por allí por momentos El festival de, del desperdicio Y Rafa, finalmente vienen dos partidos Y complicados los dos Complicado. Yo no sé oh, si Zambrano dijo que ya se ganó el partido Pero, pero, pero, pero ah, vienen seis puntos Tres en Río Negro Y Río Negro es una plaza complicada para nosotros Y el domingo el clásico Así que seis puntos Que en el papel son complicados Pero hay que salir a ganarlos Bueno Seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate Le damos la bienvenida a esta hora Don Augusto Velosa El cirujano del comentario Hola Don Rafa ¿Quiere salir ganó, de... ganó, ya, bueno. ganó, ganó Medellín dinámica con William Álvarez Arboleda Muchísimo, Rafa, pero permítame decirle antes que, por ejemplo, sí. hay que hacer cosas para destacar a nivel internacional lo de Juan Fernando Quintero y otro golazo espectacular con Zurda, todo el ángulo, impresionante, hoy la prensa en Argentina, esta noche ya le quiere hacer un monumento a Juan Fernando Quintero, 42 partidos, 11 goles y una cantidad de pases, goles. Eh, su rescisión de contrato que la elevaron a 22 millones de euros, Rafa. El, día, el equipo que lo quiera tiene que pagarle a River 22 millones de euros no, pero él, estaba más alta antes no, la pero marca, no, no, entonces a Juan Ferno, se demoró Cuatro días para firmarlo porque quería más bajita la rescisión Dice, mm. si me la ponen muy alta Hay equipos en Europa que no me van a pagar eso Entonces yo quiero que me la ponga más bajita Pero ya dijo River, 92. No, 22 eh, eh, Santos borré 30 millones de, dola, de euros Puso mm. la rescisión Y atención Armani ¿Ustedes recuerdan a Armani? Fue vendido por Nacional en 3 millones 800 mil dólares. O ¿Saben cuánto puso River hoy la rescisión de contrato de Armani? 20 millones de euros. Claro, lo que 20. hemos dicho acá. Claro, nacional aquí es, tenía que haberla puesto pero, en 15 millones, pero la regaló 3 millones. Si nah, eso, nah. si. No, si no. Yo quería hacer énfasis en el tema porque realmente, bueno, aunque los pases de los arqueros no valen tanto vale la pena detener se jodan, tema, ¿no? que se jodan que se jodan regalando regalándole eh, jugadores eh, a Argentina no más eh, Carrascal sigan, sigan llegó Carrascal negocio. Jorge Carrascal un jugador de Millonarios de hace de, de 22 años se fue para Europa un año lo compró River eh, y ha hecho un golazo de, de gol olímpico con la reserva de River hay que reconocer claro, hay que rosa. hacer la diferencia pero un golazo espectacular y todo el mundo está hablando hoy de ese gol olímpico de Carrascal se hace la pregunta después. de Medellín mi estimado Rafa así ganó en actitud cosa que no tenía en los otros partidos en desmarque en movilidad, en dinámica, usted lo dijo, mi estimado Rafa, otro Medellín completamente diferente a los anteriores, y sobre todo a la entrada de de, <coughs> del jugador William Alex Arboleda, hay otro volante armador que va a tener Medellín, como lo dijo el técnico, descubrí ese jugador, yo no pensé que Medellín tenía ese jugador, lo acabo de descubrir, físicamente viene mal, le doy 30 minutos, como en efecto le di los últimos 30 minutos. Ante la pregunta que se le ha hecho en todas las ruedas de prensa y por qué no el 10 es eh, eh, ese... Eh, Ricaurte dice, Ricaurte no quiere jugar de 10, quiere arrancar de atrás como un efecto, él se siente bien desde allí. Pero ya encontramos una solución para Medellín, ese volante armador más cerca al área que filtra es Julián Alex Arboleda, quedó muy satisfecho con esa situación. Ahora, el técnico, el deportivo Cali, diciendo que, que ellos dominaron gran parte del partido. Sí, ¿no? De acuerdo Porteos. con el técnico de Cali... Veíamos las estadísticas. Lo bueno, facilito sin problema. 82-68 el dominio territorial. 440, parti, 40, 440 pases efectivos del Medellín contra 252 del Deportivo. Que no, pero un digo. ¿Saben ah, bueno. qué minuto hace el dis, primer disparo directo en el minuto 52? El deportivo sí, fue en el segundo gane. tiempo. Se encuentra un gol, se lo encontró. Dominó los siguientes ah, 10 bueno, minutos, pero vida. luego Medellín se fue con todo. Y, y el técnico, y el técnico y... al final dice. Nos metieron contra un arco, hay que reconocer al Medellín que nos metió sobre un arco, el arco de no. ¿Y cómo terminó el partido? Atlético no, no, no, no, es muy fácil decir. No, no, no, no, pero es muy fácil decir cómo terminó el partido. Nosotros estamos aquí para analizar cómo fue el partido. Y se salvó se el segundo clarito. Ah, y la so ah, Hombre, se los y los, ¿Y y los so la la bueno, la y el Cali y, cal y el Cali cuánto se salvó. Sí, en Por el Vargas tapó una barbaridad también unas voladas espectaculares. Y de Nacional Y de Nacional hombre. Eh, de los técnicos que pocas mentiras dicen en las ruedas de prensa, sí es autor y le cuento que me parece un tipo muy serio, muy equilibrado, pero hoy sí se salió realmente en la rueda de prensa dice, primero que todo quiero agradecerle a los jóvenes de Atlético Nacional, por donde yo paso siempre dejo un recuerdo de la producción de jugadores de las divisiones menores. Pero hoy tenemos que corregir la zona ofensiva, tantos goles que no hemos comido, tantos goles se comió Atlético Nacional. Rafael, yo le pregunto, ¿cuántas oportunidades, qué cantidad de oportunidades tuvo Atlético Nacional? Ninguna. Para que Autori diga que tiene que corregir la definición, no, obvio, Autor, Hoy, hoy ¿sí? nos comimos muchos goles. Los que ah, el no por Dios, los hombre, entonces... Ese tal Guzmán, hombre, ese lo sacaron de allí, de la... De la barra veneno de, de la estación Villa está jugando en la calle ahí en, la, en el pavimento. ¡Vete! Ve, ve, bien ¡Se lo llevaron hombre! ¡Ese jugador para qué lo pone sí, pero... en, en un partido profesional! Y estamos de acuerdo, definitivamente hoy debió utilizar el equipo titular porque era el mejor entrenamiento. ...para el próximo jueves... ustedes que el partido no es el o martes por lo menos el y el ...el jueves eso hermano... Era, ...hoy era, era, era el eso. mejor entrenamiento en la ciudad de Santa Marta... Era eso. ...no es que le falta ritmo pues al indio... ...no es que le falta ritmo a Cepelini... ...pues era partido para darle... ...está todo muy ritmo cansado por el lado... ...bueno... ...está muy cansado ...eso por le ver. cuento a mi estimado Rafa... ...bueno... ...seguimos por este lado... ...Juan Diego Arroyave... ...bienvenido al superdebate. ...¿cómo vio al Medellín al Nacional hoy? ...muy buenas noches eh, Rafa Gómez. ...saludo para usted, para todos los televidentes... A ver, por Nacional. comencemos porque es que, a ver, el ejercicio de los jóvenes, recuerdo el anterior ejercicio que se hizo que fue por necesidad que lo hizo Reinaldo Rueda Nacional perdió de local cuatro goles por cero frente a Santa Fe Hoy hace un ejercicio contra un equipo como el Unión Magdalena que recién sube de la B y me parece que el balance no me parece tan catastrófico para estos muchachos que apenas están mostrando su nivel profesional Hay que tener en cuenta algo, ojo el técnico Autori llegó a Nacional para darle salida a la cantera. Nacional en este momento es un equipo en construcción por la situación que ha afrontado en cuanto al tema de contrataciones, niveles de jugadores que no son óptimos y que le toca recurrir al técnico al tema de jugadores que vienen en proceso. Yo creo que lo de hoy no lo veo tan accidentado por el técnico. Ni sí, se, se jugó la aventura. Fue una aventura de citar a estos jóvenes, jugadores demasiado jóvenes. Pero mire que el nivel que mostraron en el tema del conocimiento táctico que quiere el técnico, el equipo se comportó, trató de mantener ese nivel. Unión es muy malo. Infortunadamente. ¿no? Unión es demasiado malo. Infortunadamente, de eh, consiguen un gol por un error el, el cuadro del Unión Magdalena, que tampoco pues est esté pasando por un excelente nivel. Es un equipo que está ahí de mediatal, de los ascendidos, Lo único que es sorpresa es cúcuta Unión Magdalena apenas se quedó ahí de mediatala para abajo. ...y sabemos que no era como el mejor examinador para estos muchachos... ...un equipo grande coge a, a este equipo y seguramente le dará su paseo... ...pero sí es para evaluar el tema de la finalización... ...en eso es muy claro el técnico y lo, y lo advirtió en la rueda de prensa... ...hombre, el tema finalización es un problema que tenemos en este equipo... ...y hay que solucionarlo a futuro, hay que tratar de trabajar en esto... ...porque la falencia nacional... A hoy, ...hoy puso un muchacho Guzmán, juvenil, a ver qué tenía... Un, cabe, un cabezazo que inquietó el golero, el golero del, del, del equipo de Magdalena Para de contar, fue lo único Y muy escasas eh, opciones ofensivas Lo que sigue denotando el problema, la falencia También en el equipo verde Esperemos de esta evaluación que haga el técnico Con los muchachos juveniles que ensayó hoy en la ciudad de Santa Marta Con el cual perdió tres puntos en el partido del, de la liga colombiana Y una cosita del Medellín Mejoró Medellín Viene de una crisis A pesar del empate El equipo tuvo una mejoría futbolística esa mejoría futbolística le da un poquitico de, de, de, de, de, de alivio al hincha y a la gente con respecto a lo que venía observando en los partidos anteriores. Entonces, hay que esperar cómo se sigue compenetrando esto, porque el Cali fue a, a, a todas estas, un hueso duro de roer. Bueno, muy bien, Juan Diego, y ahora tenemos la perspectiva del juego por el Charrúa Andrés Cuello Núñez. Charrúa, buenas noches. Hola, Rafa. Buenas noches para todos. Bueno, parecería como que Medellín hizo un partidazo hoy, ¿no? Parecería como que fue una cátedra de fútbol y el partido terminó 1 a 1. El horizontal del arco defendido por el arquero de Medellín hasta ahora... ...está zumbando del remate de afuera del área de Angulo. <risa> 3 a 3 en oportunidades de gol. Medellín no supo aprovechar porque Cano hoy estaba con el arco totalmente cerrado. Pero Cali tuvo las suyas también. el partido termina siendo 1 a 1 por un error Garrafal de, de Urrego. Yo no voy a hablar netamente de lo deportivo, voy a hablar de lo que está pasando... Medellín está eliminado de la Copa Libertadores de América. Ya no tiene torneo internacional. ¿A qué se tiene que dedicar al campeonato colombiano? Y es el último. Y todavía uno escucha a Zambrano diciendo de que no, que está bien. Y acá los muchachos dicen la mejoría. A mí qué me importa la mejoría. El hincha nacional, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted quiere la mejoría en su casa o quiere que gane el equipo? Está último Medellín, último. Duela a quien le duela, está último. ¿Cuál es la resolución? ...durante el medio de la semana... ...fotos y no sé qué... ...polémica... ...iban a mostrar adentro de la cancha... ...¿qué mostraron? Ante Empataron 1 a 1... ...1 a 1 con no. Unión Magdalena... ...1 a 1 con Unión Magdalena... ...y el gol al término del partido de Leo Castro... O sea, no, ...lo guardaron para el clásico... Ya, ...señoras loco, y señores... ...1 a 1 con Unión Magdalena... ...1 1 me, eh, con, con Cali... ...1 a 1 con Cali... ...pero ¿saben qué? ...es más de lo mismo... ...el pasado fin de semana... Uno empató y el otro perdió. Y hoy fue exactamente igual, porque pasó al otro lado nacional. Autori, la verdad, es serio lo que usted hizo, es en serio. ¿Colocó a estos juveniles a jugar un partido por el campeonato colombiano? Cuando usted tiene que jugar por Copa Libertadores de América el próximo día jueves. ¿Usted que es campeón con el fútbol brasileño, que sabe lo que es un torneo internacional? Se regaló de la manera que se regaló. Con todo respeto se lo digo, señor Autori, usted se equivocó. Yo no soy el dueño de la verdad, pero está en la tapa del libro que debe jugar de la mejor manera para enfrentar a un partido de Copa Libertadores de América. Se equivocó rotundamente. Los jugadores que pusieron, que pusieron en la cancha hoy, los jugadores de Nacional, que quisieron, intentaron, no pudieron, no pudieron. No llegaron una vez al arco, una vez al arco. Fue un monólogo, un monólogo de Magdalena. Fue un monólogo... No estoy hablando de, de Madalina, estoy hablando Rivera. de Madalina, con todo olvide, respeto. No se puede decir no que no llegaron, ellos llegaron. No, no llegaron. No, Yo vi el no partido. Llegaron, no. Ellos llegaron un, a vez, un remate, un man, remate al arco de, de, Gianluca de Gianluca Rivera. Rivera. No, no un no remate jóvenes, al arco no, de Gianluca, no, no a jóvenes, de Gianluca a eh, Rivera que a la mano la partido No puede ser pero eso es que los los llegaron, de, llegaron, llegaron. Nacional. Sí de esa manera. No, no, no, no. El señor Pusineri que acaba pena, de decir, Pero esa la No, Juan, no, Juan. No El señor Pusineri dijo: no, porque no llegaron. Y claro que no llegaron. No llegaron de ninguna manera, no ni de llegar, uno no. ni del otro. Hoy Medellín el 1-1 es con sabor a derrota. Sigue siendo el último de la tabla. Y la derrota de Nacional no solamente pesa en el campeonato, sino que es un pésimo apronte para el partido de Copa Libertadores del próximo jueves. Bueno. Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes acá en el Superdebate. Permiso.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 Retornamos al superdebate, no olvide este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en el 910 de la m. Y también vamos por Facebook Live y también nos pueden encontrar en la página Rafa Gol al aire Al final del juego de hoy, entre Medellín y el Deportivo Cali, le entregamos el trofeo como la figura del campo a el jugador Castro, Leonardo Castro Así habló con Don Elkin, la voz Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el premio como figura de la cancha Medellín 1, Deportivo Cali otro a don Leonardo Castro, número 23 en la camiseta, señor. Igual se dejaron escapar dos puntos por lo que fue el trámite del partido o cómo lo analiza. Sí, buenas noches. Eh, muchas gracias. Eh, creo que era un partido complicado. realmente además eh, trabajado fuerte en la semana para conseguir la victoria, no se logró, pero a los últimos minutos se, se logra el empate. Creo que usted antes del gol fue el jugador que tuvo mayor cantidad de opciones hasta una le salvó por allá a Vargas. Sí, creo que el partido se va para eso, para patear desde afuera, eh, por ahí en ocasiones podía entrar haciendo una pared, eh, sabemos el gran portero que es Vargas y por ahí la sacó Le entrego este espectacular trofeo el número uno, usted anotó gol de medallo, está bonito. Sí, muchas gracias eh, por el reconocimiento, creo que esto hace parte del, del sacrificio que se hace en el terreno de juego. Creo que se mejoró en fútbol, en relación con los partidos anteriores, ¿o cómo la ve? Sí, creo que hoy estuvimos más tranquilos, eh, tuvimos más tenencia de balón, eh, por ahí logramos más espacios. ¿Se sintió presión de la tribuna? No, creo que siempre jugamos con esa presión, eh, sabemos que nosotros nos enfocamos en el partido, no ponemos cuidado el, a la tribuna y creo que por eso se... Se logró hoy un excelente partido. Igual la gente llegó hoy en muy buena cantidad. Señor, que Dios lo bendiga el beso de la modelo 3-2-1 y que sirva esto de motivación para que siga anotando con este Independiente Medellín. Sí, creo que venimos por buen camino, se han venido haciendo las cosas muy bien y esperamos seguir marcando. Él es Leonardo Castro, señoras y señores, allá se va nuestro amigo, jugador del equipo rojo de Antioquia. Dele cambio a Rafa Gol, pero tiene que mover el dedo así. Vamos con Rafa Golitano. Cambia, Rafa Gol. Gracias, Donel voz De todas maneras, eh, Castro viene en ascenso, me gusta. En los partidos que le hemos visto, el hombre va retomando su nivel y eso es importante, señor ¿no, Luciano. Yo de pronto tenía el canal en otro canal, pues, bien sí. partido. pues. ¿Estaba viendo Cantinflas por, o qué? Por, Porque yo escucho aquí ese montón de loas, que qué berraquera. Que, si eso es mejoría un equipo de fútbol, si eso es mejoría... Pero un equipo atropellado, confundido, con un Cali que simplemente se le agrupaba, lo esperaba y le, y le taponaba las opciones. Si eso es mejoría, pues yo no, vi, yo no vi el partido Medellín-Cali. Porque aquí veo esa felicidad y es que, ¡qué ¡Mejoramos! Y eso es el Medellín que queremos. Osorio, ese es el Medellín que usted quiere. Es el Medellín que usted debe ve cara de campeón para este año. El que jugó hoy. Yo sí creo pues que hay como cierta confusión Oh no, yo, yo, yo lo entiendo. No es confusiones. Son maridazgos con la causa del Medellín. No, no, la confusión, la confusión la tiene usted. Porque cuando yo hablé, usted no objetó nada. Usted decía, mm, de acuerdo. No, Decide, no, yo lo voy a decir, Allá a la hablar, cámara lo mostraba. Yo no pero, quería tarjeta, pero, tarjeta amarilla. Pero, pero, ojo, ah, Cuando habló ah, Velosa, nada, ojo, mira, era, mire, cuando habló está. Velosa, ahí usted saltó y dijo, mm, yo no vi ese partido. eso. Claro. Es. Entonces, ¿Son? entonces emprenda la contravelosa No contra mí, porque cuando yo hablé Usted dijo, mmm, señor, tiene toda la razón ¿no? ah, ¿sí? es que señor, yo no, no, yo. Dijo, yo. Hago la razón? yo No, usted se No, me... porque yo ten tenía mi turno Pero ahora que tengo el turno, si sí digo No, yo los entiendo Es el compadrazgo, la amistad con Raúl Como le dicen ustedes Para mí es don Raúl La, mitad, la amistad con Michael, como no, le dicen yo, ustedes yo Para partí, mí es el doctor Michael Partí de decir que Medellín había mejorado Pero que no había alcanzado para ganar y nosotros necesitábamos los es que tres puntos, punto teníamos que ganar los es tres ese. puntos los tres puntos los teníamos que ganar, y es más si me apura, le digo que Medellín terminó muy ansioso muy ansioso al final no, pero yo sí le digo una cosa Rafa, Medellín mejoró un 75% a comparación de, del ridículo de partidos que hizo por ejemplo contra la América, contra la América el 3 a 0 que nosotros lo criticamos, aquí no le se le ha regalado nada, ni se le ha quitado nada al Medellín, se ha dicho los desastres de partidos que venía haciendo Hoy mejoró un 75% calculo yo. Ahora, dos penaltis increíbles que el señor otra de yo se comió, dos claros otra penaltis vez. clarísimos por no decir tres. Yo me digo que tres. Por no decir no, tres. Para que no se nos vaya con ya, No le ¿no, no, ¿no, dijiste a Raúl no, no, que no, no, bajara no, no, y le no, no, pegó no, una cachetada. No por, el María hecho, no por el hecho de ser amigo de no Don no, Raúl. No, pero no por ser hecho, eh, amigos de, de don Raúl, vamos a cosas a Ahora, Rafa, yo quiero que el señor, el cuando le corresponda, no revuelva el partido de hoy con la campaña. Vamos a analizar. Es que es fácil para mí minimizarme decir, "No, hoy jugó, pero está de último en la tabla." No, olvida, Vamos a hablar del partido. Mira de la tabla. No, no, no, no, no, no revuelva la, la tabla. No, hablemos es del partido, partido de hoy. Es que el partido no. es que la tabla es no, consecuencia partido del partido, de de partido. Bueno, a ver, la tabla no, es no, estamos del no estamos hablando, campaña. Estamos no, hablando no, de campaña, no estamos hablando de campaña, estamos hablando del partido de hoy. Exactamente, la tabla es consecuencia del partido, porque es que el Medellín viene viene mal, Medellín viene con en una oscuridad futbolística que ha preocupado no a todos, no, sea al lado la campaña, hoy al Betol, hoy al ver el equipo. Hoy al ver el equipo, vio esa la luz. leve mejoría, Empató. como lo hemos dicho, leve mejoría. Empató. Hombre, da, abre un poquito el panorama de, os, de oscuridad que trae el equipo. No se el... ve la luz, Rafa Gol, se ve. De... Vio algo de un luz, pero se un rayito de luz. Un pequeño rayito bueno. vio me ayer. A ver, Charro. ¿Qué quiere que le diga? No, A ver. Yo, no. No, pero es que el Charro Lo que usted sí. tiene Oiga, que decir. Usted está descaracterizado. Hay que mirar, que hay, que hay que mirar. Sí. Así no, hay que hombre. mirar, mira. Así hay que mirar para buscar la luz al final sí, del túnel. Así hay que mirar. Claro. Último Medellín, no, sí, empata oiga. con el Madalena, eh. no puede ganar. No, no, o sea, eh. Señores, si Zambrano sigue siendo el técnico eh. es porque algo pasa. El o Charrua. no hay otro técnico el, el, o directamente... Oiga, lo no dice que eso. dice Charrua. Oiga, lo que dice Charrua. Y a lo largo de transmisión. Oiga, Rafa, qué mejoría la del Medellín tan Ahí no está la grabación. Mañana se la demuestro, papá. En la grabación, en el partido, usted ha... Aplausos para Medellín. Bueno, oh. al final del juego, mí, sí. los que sí fueron al estadio pagaron la boleta y hicieron fuerza los hinchas de corazón. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los hinchas del corazón del juego Medellín 1, Deportivo Cali 1? Los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin. la voz. Señoras y señores, vamos a entrevistar al hincha de corazón, hoy tenemos premios, soluciones en screen, desarrollamos tu marca, estampación publicitaria, señoras y señores, el medallo empató con el Deportivo Cali, saludamos los mejores, los que siempre están, hincha del medallo, ¿qué le pasó al medallo? No, que enradamente me da pena a mis dos nietos que lo estoy trayendo a subir desde tan pequeños, pero que... Qué tristeza, los directivos del Medellín, qué retazo que ven en la calle, lo traen, no, que nos respeten, hombre. Vea, amiguito, dele a su abuelito esta camiseta que para que se la ponga, ¿cómo le parece? Eh, bien, pero es Digamos que. Bien. Muy bien. Oiga, ¿te gustó la camisa Sí, gracias, hombre, Rafa. Venga, joven, yo lo entrevisto vamos, a usted. Hermano, sinceramente, falta jerarquía, que falta respeto contra nosotros. Por favor, por favor, jugador buenos, buenos, que le metan huevo a esto. Hinchas del Medellín, de corazón. Venga, ¿Cómo se llama a tu hijo? Miguel, Miguel. Me lo, me lo estoy trayendo para el estadio. Le voy a entregar esta, esta cachucha de hincha de corazón, cortesía de Frank claro. Crom. ¿Cómo le parece? Elegante. elegante elegante. Venga joven, yo lo entrevisto, ¿qué pasó? Eh, muy triste con David González Aunque David González fue el ídolo Y nos ayudó mucho en estos momentos David González está malo, no está queriendo tapar Y desde que empezó el torneo David González ha regalado los goles ¿Usted qué dice señor? Estamos de acuerdo con lo que dice el señor El segundo, el, el gol del Cali fue un regalo Ahí le, vamos a llegar a Semana Santa. Ahí le dio el regalo de Pascua. Vamos a llegar. A, vea señor, yo le regalo en Semana Santa para que se ponga la cachucha de hincha de corazón, cortesía de Fan Ahora Chrome, no para que usted pues vaya a todas las procesiones de una vez. Claro, claro. Ya sabrán que, que le vaya para el Ecuador. ¿Usted qué dice? ¿Cómo es posible que un equipo que tenga una semana para calentar, para entrenar, para definir? Lo que le hace falta a los jugadores es solamente definición. Eso es lo que digo, nada usted más. ¿Usted qué dice, señor? El árbitro. El árbitro. Penales. ¿Y no Pito? Hombre, ese árbitro, ¿dónde salió? Yo no sé, vos de dónde saliste, vos sos como de Marín y Antioquia, no, no, no, no, no, no, no, es de Itahuecos, de Itahuecos, el árbitro es el rey del del coleo, es de los llanos, usted qué dice simplemente no... No tenemos un equipo, tenemos un grupo sindicalista, ¿por qué le están negando los balones a Cano? ¿Quién está manejando este sindicato? Ahí muchas la gracias. Es... La primera persona barbada que venga aquí, le entrego esta camiseta, no, no, no, la primera barbada. Eh, eh, ¡Uy! Eh, eh, eh, eh. ¿Quién dijo barbado? Vea, señor, le entrego esta camiseta, hincha de corazón, la camiseta oficial de los Ay, hinchas gracias. de corazón, no ¿cómo le sirve? parece? No, súper bien, espectacular, sí. claro. La otra semana le regaló la cuchilla feita. Ah, bueno, muchas gracias, chao. Señor, ¿usted qué ve, dice? No, pues aquí, con la ilusión de venir a Medal Rojo a ver ganar, pero cuando pues, y eso que vinimos dos por uno, la otra semana va a ser cinco por uno, pues no va a venir ya nadie. Señoras y señores, estos son hinchas de corazón, son hinchas de Independiente Medellín, présteme esa camiseta de Fan Chrome. Todo en estampación, hinchas de corazón, señores. Ojalá tuviera para darles a cada uno de ustedes. Le voy a dar esta a usted, que Dios me lo bendiga. Gracias, mijo. Venga, a ver, ¿quién tiene una cabeza grande? Usted es como cabezoncito. A ver, deje de, yo la pongo al señor, vea, yo la ¿Te queda bonito. Excelente. Muy buen regalo. Señoras y señores, usted que ya no le crece el pelo, mejor tapese esa cabeza, hincha de corazón. Aquí hacemos periodismo con alegría para ustedes, que son los mejores, los que siempre llenan el estadio. Un aplauso para el hincha de corazón del medallo. Bueno, muchas gracias. ¿Para los de muchas gracias a Don los hinchas, no, para los hinchas de corazón. Los hinchas de corazón. Esta pausa y ya regresamos al debate. Y la pausa la hacemos a nombre de Funcrum, soluciones en skin Desarrollamos tu marca, estampación, publicitaria y servicio a terceros de corte, estampación en todas las técnicas. Sublimación, vinilo, textil y mucho más. Funcrom, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados funcrom y el Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para usted. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares. Nuestro salón social, apto para eventos especiales con la mejor tecnología. Info 413-8400. Y estamos con Viva... Air, en Viva Air, sabías que viajar tiene con Viva Air tiene vuelos directos a Lima desde Medellín Y lo mejor, que puedes conectar también con otras ciudades dentro del Perú Como el Cusco, Arequipa, reserva ya en www.vivaair.com Vigilado Supertransporte. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia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 Bueno, mis amigos, retornamos al superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada la tabla de posiciones. La próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y ¿cuál, por supuesto, es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golino, les presentamos el termómetro, hablamos hoy de la asistencia a la fecha número 6 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en las estados del país, la principal en Medellín con 20 052 espectadores, la segunda en Bogotá con 10.399 y la tercera en Manizales con 7.532 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero en Medellín, 124.302 espectadores, segunda en Cali con 97.732, tercera en Bogotá, 62.289, el equipo con más asistencia es América ...con 70.475 espectadores... ...los resultados de la fecha número 6... ...Huila 2, Pasto 0, Envigado 0, Patriota 0... ...Jaguares 1, Cúcuta 1, La Equidad 0, Millonarios 1... ...Bucaramanga 3, Petrolera 0... ...los otros resultados... ...Río Negro, Águilas 1, América 2, Unión Magdalena 1... ...Nacional 0, Medellín 1, Cali 1, Once Caldas 2... ...Tolima 1, Santa Fe 3, Junior de Barranquilla 3... La tabla quedó así, primero Millonarios 15, segundo Cúcuta 14, tercero Junior 14, cuarto América 13, quinto Cali con 12, el sexto Once Caldas con 11, el séptimo Nacional con 9, el octavo es Tolima con 9, el noveno Magdalena con 8, la casilla 10 para Jaguares con 7, en la casilla 11 está La Equidad con 6, puesto 12 con Huila con 6, puesto 13 Patriotas con 6, 14 para Bucaramanga con 6, 15 es Envigado con 6, puesto 16 para Pasto con 5, la casilla 17 para Petrolera con 5, Puesto 18, Santa B 4. Penúltimo Río Negro Águilas con 4. Y el último es Medellín con 3 puntos. Y la próxima fecha se jugará así: Alianza Petrolera contra Jaguares, Cúcuta de Media, Huila, Paso enfrenta a la Equidad. Patriota será rival de Once Caldas. Tolima será rival de Bucaramanga. Y los partidos de la fecha número 7, Junior Envigado, Río Negro Águilas enfrenta a Medellín. Será el día jueves. A las 4 de la tarde, Cerrado de televisión para el país, América enfrenta a Santa Fe, Millonarios será rival de Unión Magdalena y el partido nacional Cali, que va aplazado para el día 20 de marzo. Hay que decir que el próximo jueves, 28 de febrero, juega nacional la Copa Libertadores de América a las 7 y 30 minutos de la noche en el estadio Atanasio Girardot, enfrentando a Libertad de Paraguay. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, Carlos Arbeláez. Coño. Y tenemos la pregunta de Rafa pensando Grande. Nos visitó hoy el Deportivo Cali. ¿Cuál es el goleador histórico del Deportivo Cali? La respuesta la tenemos a esta hora con la invitada especial, Doña Marion y Don Elkin Lavó. Buenas noches. Don Rafa Gol, aquí tenemos nuestra amiga, exgerente gerente de Estampados Fancrom o Funcrom, y tiene la respuesta. ¿Cuál es? Jorge Ramírez con 168 goles. La felicito, está en la, en la jugada, 168 goles. Bueno, hablemos de Funcron porque tiene una gran cantidad de estampados, cachuchas, camisetas. Hablemos de esta empresa que es de las nuestras. Bueno, Funcron es una empresa que presta servicio hace 16 años. Nosotros estampamos en pequeña y a gran escala prestamos pues el servicio de sublimación, screen, estampación sobre todo los rígidos, pues por rígidos, sobre todo material, eh, prestamos pues full pack y diseñamos la marca de una persona desde cero. La gente empezó a pedir de una vez la camiseta de los hinchas de corazón con chrome y el gran equipo de Rafa Gol. Una dirección, un número telefónico para que la gente también tenga la posibilidad de estampar lo que quiera. Estamos en toda la glorieta de bulerías sobre la calle 33 y nos pueden seguir en Instagram como estampados funcron Y se pueden comunicar al 494-8810. Hay de todas las tallas. De eh, todo. Y prestamos el servicio a las empresas. Quien quiera manejar estampación publicitaria, eh, sublimación. De todo manejamos. Hasta para el gordito arrollado y talla. Triple XL si quieres. Triple XL. Vea qué bonitas camisetas. Qué bonitas gorras. Vea. Señoras y señores, 168 goles. El goleador del Deportivo Cali. Jorge Ramírez Don Rafa Gol Siga usted Que yo voy a estampar mi corazón no. <risa> Ay, <te> di bien. <risa> Bueno Muchas gracias Entonces para Marión Ver A Marión Vergara Jorge. De, eh, de Fun Jorge eh, Ramírez Gallego es bueno, Rafa Rafa gol. Ahora digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién no hacía goles con Álvarez, Cunda, Valencia Ferreira, Iroldo ...y Jorge Ramírez... Ya, ...en esa ahí, ...bueno, voy a sacar la conclusión... Todo Google? Saquemos la conclusión de Nacional González... ...hombre, decir que el hombre regaló el partido es demasiado aventurado... ...pero... ...estas experiencias... ...por favor, señor Autori... ...por respeto a la hinchada del Nacional... ...estos experimentos... ...que no se vuelvan a repetir... ...no, es que acaso es la primera vez... En Neiva también sucedió lo mismo, así que el señor está regalando los partidos para que usted lo diga, señor Gonzalo. Bueno, y son jugadores de todas maneras que en la sub-20 se conocen, fueron al campeonato nacional, juegan casi de memoria, no eran desconocidos y bueno, de todas maneras, ahí evitaron una goleada frente a la Unión. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el equipo de Asunción llegó partidos, llegó unos por Lima, otros por Panamá y llegaron tarde, era complejo. Citar otra vez el grupo para que viajaran a la ciudad de Santa Marta Y en las condiciones en que es la ciudad eh, La Bahía más bella de América Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto Y ojo, esa jugada de Arias Para el gol de la Unión Magdalena La pelota salió Y el juez Edilson Nariza se equivocó Grave error para un equipo grande como Atlético Nacional Colocar a jugadores de la cantera Para jugar un partido antes De una Copa Libertadores de América Era el momento de que todos los titulares Jugás en el partido. Bueno. La oportunidad. Yo no sabía que unos jugadores de Nacional habían llegado sin piernas, otros con un brazo. Gracias, llegaron gracias. todos, ¿no? Pobrecito. A ver, vamos a hacer el sorteo del 1 al 231. Luciano, me da un número para hacer, la. vamos a regalar camisetas, gorras, todas las prendas de Funcron. 40. El número 40 corresponde para Fabio Cañas, en el barrio Aranjuez, una persona... Ve el programa Una sola persona ve el programa Y es un hombre Jorge, bueno, dice Jorge Ramírez La respuesta es correcta Don Gustavo El número 23 No por Michael Jordan Por Leonardo Castro, mi amigo Francisco Vanegas En el amigo. municipio de Itagüí Cuatro personas ven el programa Dos hombres, dos mujeres Gana A ver, Velosa El número 99 El número 99 Para la señora Adriana Bran De Itagüí Cuatro personas ven el programa Dos hombres, dos mujeres El 98 el 98 corresponde a Jorge Baloy en Barranquilla. <coughs> Seis personas ven el programa, cuatro hombres, dos mujeres en Barranquilla. El 230, Rafa. El 230 le corresponde a Margarita Salazar en Sabaneta. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. A ver, Luciano, otro número. 60. Para Marta Piedra Ita en el municipio de Caldas. Cinco personas ven el programa, cuatro hombres, una mujer. Me falta otro por acá, señor Osorio. El número 50. El número 50 para el señor Ricardo Cano en el 12 de octubre. Cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres. A ver, eh, veloz a otro. El número, digamos, de ver Valencia, el número 30. Ruth Sánchez, del municipio de Caldas. Rufa, cuatro personas en el programa, dos hombres, no, hombre. dos mujeres. Me falta un número, a ver. En el Twitter, don Rafa Gómez. No, gordo. Ah, bueno. El 121. Jenny Vaca, del barrio Guayabal Cinco personas del el programa, tres hombres, dos mujeres Y vamos ahora sí con el chat, Don Lavo El Twitter y el Facebook, Rafa gol al aire, del 1 al 892 Bueno, 392, 1 392, gana Samuel Londoño, los premios de... Cete y el 700 716 sí, 16. Dos, 16. Vamos a dos premios Samuel Londoño es el primero y el segundo se llama Jenny Ortiz. Jenny Ortiz gana a esta hora con el gran equipo de Rafa Gómez Bueno, y vamos al cierre, vamos a despedir con vitrinazos, señor González, usted <coughs> debe traer vitrinazos de Altamar. En Tulúa, al señor Mauricio Giraldo, su esposa Luz Adriana y sus hijos Steven y Melissa. A Jorge, su esposa y Guillermo en la tertulia de la Polonesa. Y al gran Jairo Díaz en Costa del Sur. También para Juan Carlos Restrepo, Carlos Daza, Mauricio Zuluaga, hinchas de Independiente Medellín. Para Oscar Echeverri, otro hincha rojo. Y para Raquel, nieta de Chucho, Trovador. Muy bien. En Envigado, a Saúl Restrepo en Bogotá, Carlos Mario Velázquez en Copacabana, a Bernardo Serna y Elizabeth. Y a Oscar Gaviria y a Pablo Zuluaga en Medellín. Para William Arboleda en Santa Cruz La Rosa para Daniel Río López en el municipio de Abejorral, para Hugo el vikingo Prado, relator en la ciudad de Tuluá, y hombre, y un abrazo muy especial para el profesor Álvaro Ariza, presidente de Acorto Lima, que se recupera muy bien de su salud. El saludo para toda la gente del Hotel Quimbaya, el saludo para toda la gente del Cabo de la Vela, el hotel, y también a toda la gente de Cotransmedia, a las distintas personas que escucharon la transmisión de fútbol de AM910, la voz del Río Grande. Vitrenazo para Mateo Ruiz, está cumpliendo hoy 21 años de edad, estudiante de Derecho, chef profesional, salió a la mamá afortunadamente, sus padres Rubén Darío Ruiz y Gloria, hinchas de Atlético Nacional. Vitrenazo para Ricardo Yepes Manuel Alejandro Moreno, concejal y lo mejor de la mesa directiva del Consejo de Medellín, Vitrinazo también para Andrés Martínez en el municipio de Tunja, o la ciudad de Tunja mejor. Y para Jorge Londoño que nos está viendo a esta hora, Jorge Londoño. Bueno, y cierro con vitrinazo para la gente de Banquetes ahí en el Hotel Dan Carto para Maite Cano, para Cindy García, para Fernando Quintero, Fernando Córdoba y Ulises, o Campo Supericha de Nacional, para esta niña que le encanta a Luciano, se llama Violeta Toro. ...y Hermosa. también para Mario Toro y Ma Marión Vergara... me, y Mira, me falta cama, Ma ella. Mariano Espina en Santa Marta... Eh, ...no, en Cartagena, pero tienen ahí en el rodadero eh, el acuario... ...y Donaldo Viveros, el alcalde del municipio de San Jerónimo... ...se nos acabó el tiempo Venga, a todos Violeta. ustedes, muchas gracias... ...recuerden las palabras del salmista... Violeta, ...en paz entre. me acostaré y así mismo Hermosa dormiré Viveta. porque solo tuvo Dios... Me haces vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Permiso. Llegó Andina. Una cerveza que no es una más.